En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 20 de febrero. Primer posible caso de Alzheimer en un joven de 19 años. Recientemente en Pekín se ha dado a conocer un caso impactante de un joven de 19 años que podría estar sufriendo Alzheimer. Este joven comenzó a experimentar problemas de su memoria desde los 17 años, incluyendo dificultades para recordar eventos recientes. A medida que su deterioro progresaba, llegó a un punto en el que ya no podía recordar si había comido o dónde guardaba sus objetos personales. Jia Jilping, un científico líder en el estudio de este caso, asegura que el joven no tiene antecedentes familiares ni problemas genéticos que puedan haber contribuido a la enfermedad. Debido a esta noticia, los científicos piden una mayor atención hacia la posibilidad de que haya más casos similares en otros países. Gemelos digitales para tratar la leucemia infantil En Europa, el Hospital Niño de Jesús, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre La Universidad de Castilla-La Mancha La Universidad Francisco de Vitoria y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Científicos trabajan para crear gemelos virtuales de pacientes con leucemia, empleando técnicas de genética, biología, medicina, matemáticas y biofísica. Analizan células de dichos pacientes para simular digitalmente diferentes tratamientos con el fin de encontrar el más adecuado para prevenir una recaída del paciente. Este esfuerzo es una muestra más del progreso de la ciencia y la tecnología en lucha contra una enfermedad que es la principal causa de muerte de niños y adolescentes. A pesar de que los resultados se verán en los próximos tres años, esta innovación prometedora puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes afectados por la leucemia.